España, año 2020, mes de enero. Cuatro mujeres víctimas de la violencia asesina de sus parejas. Una menor, Kiara, también falleció víctima de la misma violencia asesina. Cinco piedras. Al pie de la escalera representan a nuestras hermanas asesinadas. A lo largo del, del resto de las escaleras, distintas piedras que representan a las hermanas que han sido asesinadas durante el mes de febrero. Cada vez que nombre alguna, por favor, podéis recoger una piedra y juntarla al, al resto de las que están en la parte inferior. Febrero 2020, Alina, 36 años, Alicante, Valencia, fue asesinada por su pareja de 60 años el, pas el pasado domingo. Existían denuncias previas por violencia machista contra el detenido. El detenido que mantenía con la mujer una relación sentimental contaba con antecedentes en el sistema biogen de violencia machista. Ana Morillos, 39 años, Granada, Andalucía, maestra, responsable de igualdad de su centro. Murió apuñalada por su expareja, un legionario de 24 años que inicialmente se dio la fuga y luego terminó entregándose en las dependencias de la Guardia Civil. Clara María Espósito Vilanova. 49 años. Lugo, Galicia. La madre de la víctima alertó del hallazgo del cadáver encontrado con heridas de arma blanca. La pareja sentimental de la víctima fue detenida. Lorena, de 41 años. Gijón, Asturias. La Policía Nacional detuvo a la expareja de la mujer cuyo cadáver... Fue encontrado con heridas de arma blanca. El agresor tenía tres denuncias anteriores por violencia de género de tres mujeres distintas. Rosa Navarro, San Joao de Spí, Barcelona. Los agentes detuvieron a un hombre de 45 años como presunto autor de la muerte de su pareja. Manuela Iglesia de 79 años a Pastor Iza Lugo los investigadores han encontrado cuatro cuchillos manchados de sangre en la cocina del domicilio de la mujer asesinada por su marido H H.O.M. de 81 años y que se ha suicidado después del crimen Manuela Manuela Rosa Lorena, Clara, Ana y Alina han sido asesinadas desde enero de 2020 por sus parejas o exparejas. No son muertas, son asesinadas. No importó la edad, ni la condición social o la relación interpersonal. Seis asesinos machistas decidieron acabar con seis vidas porque no se ajustaban a lo que ellos creían y otros muchos creen que debe ser el comportamiento de nosotras, las mujeres. Ellos han decidido por nosotras lo que nos gusta, lo que debemos hacer, lo que debemos saber, lo que nunca debemos hacer o vestir o pensar o soñar. Y si no respondemos a ese patrón, a ese estereotipo femenino sumiso y obediente, que tienen los mismos derechos que ellos, nos matan. Pero 2020 es el siglo XXI y las mujeres, ya abiertamente feministas, no lo vamos a consentir. Porque si tocan a una, respondemos todas. Porque ya no estamos solas. Porque hemos conseguido leyes que nos protegen y haremos que funcionen. Que sean modificadas para su efectividad. Para que no haya ni una menos ni una más porque conseguiremos que se eduque en igualdad a nuestros niños y niñas, para que por fin sean hombres y mujeres que mantengan relaciones interpersonales igualitarias, negociadas y consensuadas. Porque lograremos que las y los profesionales de la educación, la sanidad, la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean formados con perspectiva de género para así comprender la especificidad de esta violencia machista que nos está costando una sangría en la mitad de la sociedad, las mujeres y las niñas. Comprometidas con este objetivo, hoy decimos, gritamos, ni un paso atrás contra el, terrorista, contra el terrorismo machista, lucha feminista. Y ante los actos de terror que nos asedian en cada, en cada ocasión en la que salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos y a, lo, y a luchar contra esta violencia, también denunciamos que no vamos a aceptar estas situaciones como la que hemos sufrido ahora mismo y que no nos van a hacer parar y seguiremos día a día. Y el 8 de marzo tenemos otra cita, si cabe más importante, que será la manifestación que este año cambia de recorrido, saldrá de Puerto Chico con llegar al ayuntamiento. Porque los derechos de las mujeres no van a tener fin. Viva el 8 de marzo. Sí, y como es preceptivo eh, el juez, ...si quería declarar contra su marido... ...pues dijo que no... ...como dicen todas las que tienen miedo... ...como es razonable, ¿no?... ...y entonces el juez... ...como no tiene más datos... Mmm, ...o no se buscan... ...pues sobresee el juicio, ¿no? ...eso es a lo que... ...estos personajes de a caballo... Eh, ...llaman las denuncias falsas... ...que hacemos las mujeres... ...que somos tan malvadas... ...porque es un juicio que no va a más que es sobreseído, ¿eh? Eh, ya está asesinada, ya es una de las que hemos leído su nombre en las escaleras. ¿eh? Esto es. Nosotras lo sabemos, por eso seguimos. Y por eso nos van, y por eso nos van a tener enfrente.